¡Gracias! una mujer querida al negar su lindo amor me la hizo una mujer querida al negar su lindo amor Una mujer querida al negar su lindo amor me la hizo una mujer querida al negar su lindo amor Eso todo, eso todo, debemos saber. De cualquier manera se acaba. Para todos, para todos es un deber. Y la entregaré anticipada, porque me obliga. Molina